Constitución Política de la República de Nicaragua Título cuarto. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Artículo 47 Son ciudadanos los nicaragüenses que hubieran cumplido 16 años de edad.